Lo bueno de los clásicos es que jamás fallan. Antonio Quinteros y Andrea Moleto conducen Palabra que es Noticia en la 88.9. Futuro, la radio del rock. Claro, siete de la mañana con 38 minutos jóvenes, hacemos palabra que noticias, somos futuro, nuestro WhatsApp, más cinco, seis, nueve, tres, veinte, esperamos sus mensajes de audio, bueno, en especial luego de la conversación que tenemos a partir de este momento. Un grupo de científicos estadounidenses logró crear por primera vez BioBots, implementando dos tipos de células de la rana africana, las células de su corazón, contráctiles y las de su piel. Los investigadores aseguran que estas máquinas vivientes podrían servir en un futuro lejano aún para aplicaciones médicas como la detección de tumores, la eliminación de la placa de las arterias y el reparto inteligente de fármacos dentro del cuerpo. Bueno, queremos conocer más sobre este tema. Está con nosotros acá en el estudio, Carlos. Rosas, él es neurocientífico académico del Departamento de Biología de la USACH. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Muy acá. buenos días. ¿Qué, gracias. ¿Cómo, ¿Cómo reciben ustedes este descubrimiento? ¿Qué, esto de los bio. Nosotros quedamos muy impresionados por eso. Que quisimos conocer más y que nos ayude a entender bueno qué significa esto. Bueno, algo relacionado con la contingencia es que yo me enteré de esta noticia en el metro viendo mi Twitter. Yeah. Y dije, oh, interesante y eh, justo ese día en la mañana. Y primero, bueno, aclarar una cosa, si uno a veces los medios pecan de entusiasmo y le cambian un poquito las cosas. Y el diario El País los llamó Biobots. En realidad, si uno va al artículo original, no se llaman Biobots, se llaman Cenobots, yeah. porque están hechos a partir de, como dijo Andrea, ...de células que vienen de una ranita, que se llama la ranita africana, que su nombre científico es Xenopus Levis. Okay. Y ahí viene la raíz seno de, de esta ranita. Ahora, por otro lado, eh, lo interesante que tiene este trabajo, y para, para mí, que yo soy primariamente biólogo, es la como unión entre la, biolog la biología computacional y la biología celular. Porque en realidad hace bastante tiempo en, en el ámbito de la computación se habían hecho estos intentos de, como de vida artificial. De hecho, uh -huh. fueron de las primeras cosas que se hicieron cuando existían los primeros computadores en la década del 70, esto de la vida artificial. Y se habían hecho unas cosas, qué sé yo, pero en el, lo que uno llama en sílico, así en el computador. Y lo genial de este trabajo es que pasó algo que aunque suene raro, no es muy frecuente que un... Eh, científico matemático computacional que venía trabajando en este tema se puso a conversar con biólogos, con biólogos celulares y les propuso a ellos oye ustedes podrían o sea estoy haciendo una caricatura ustedes, bueno. ¿ustedes podrían fabricarme estas este organismo a partir de un montón de células y por lo visto le dijeron que sí y efectivamente lo que ellos modelaron lo que ellos simularon lo llevaron a la realidad estos biólogos literalmente esculpiendo un organismo a partir de células embrionarias de esta ranita. Es que Eso para explicarlo, porque es bien impresionante en el, en el artículo del diario El País que, que, que citas, uno puede ver estos modelamientos, uno ve como una suerte de figura 3D en computador que se va moviendo y en paralelo ve una célula, o lo que uno cree que es una célula, un organismo vivo que se mueve. Entonces, para entender fácil, uno por computador, y así en, en bruto, ¿va moviendo esta célula? ¿Como que le va diciendo lo que hacer? No, eh, bueno, el trabajo yo lo dividiría en tres partes. Uh -huh. La primera parte, es la parte computacional, que ellos usan lo que se llama un algoritmo evolutivo. ¿Qué significa eso? Es que ellos escriben un... Eh, ponen ciertas reglas para estos modelos, es decir, si generan un ambiente, eh, sobrevive el más apto, el más adecuado para eso, y ellos... Eh, por decirlo así, echaron a competir miles de modelos. Uh -huh. Y al final, después de que pusieron esta selección de variables del ambiente, se quedaron con unos cientos. Y de esos, eligieron unos pocos para que los biólogos fueran capaces de eh, crear estos modelos en, en la realidad. Ahora, la, la, la segunda etapa es la etapa de los biólogos. Uh -huh. Y eh, me gusta mucho esta, esta parte porque es tan simple, o sea, bueno, no es simple, pero eh, conceptualmente es súper simple. Entonces ellos literalmente esculpieron un organismo, uh -huh. es decir, tomaron células embrionarias de esta ranita, eh, tomaron eh, una cierta proporción de células que, que son células madres que se van a diferenciar o tienen una alta probabilidad de diferenciarse en células de la piel, y otro grupo de células que se iban a diferenciar como células cardíacas y las unieron, dejaron que se pegaran en las proporciones que habían predicho el modelo computacional. Entonces lo interesante de esto, que después de hacerlas crecer un, un rato en un medio apropiado, aquellas eh, células que el modelo computacional predijo que se iban a mover de cierta manera, efectivamente se movieron de esa manera. Entonces eso lo... Eso es lo bonito. Entonces, la tercera parte del trabajo es lo que se llama las propiedades emergentes. Ahora, es un poco complicado, así que voy a llevarlo un poco... No, es fácil, todo es fácil. A, a la fácil. A la, ...a la realidad nacional como para que nos entendamos qué es ¿Ya? lo que es una propiedad emergente. La, como que la definición formal de propiedad emergente es que eh, son cosas que pasan que no están definidas en los elementos. ¿Ya? Entonces, aprovechando la contingencia nacional... Eh, hablemos de este enemigo poderoso que quemó el metro uh -huh. ¿ya? Eh, eh, A mí no me extraña que gente sin formación científica eh, Ande buscando el enemigo poderoso que quemó el metro Porque es sumamente extraño eh, Esto de pensar de que coordinadamente En muchas estaciones al mismo tiempo Se quemaron, se vandalizaron uh -huh. Bueno, lo que hemos descubierto con el pasar de los días de la investigación de la justicia es que son un montón de casos súper puntuales de personas que no, que no estaban conectadas con las otras y que ocurrieron simultáneamente. Entonces, la mirada desde afuera de fenómeno emergente es que hubo una gran organización para quemar el metro, pero si uno se va a las unidades, a las personas que vandalizaron, ellos... Vandalizaron porque había un clima nacional etcétera etcétera que estaba sucediendo pero desde afuera se ve este fenómeno emergente como, como que si todo estuviera organizado como pasa con la hormiga claro bueno eh, esto algoritmos de la eh, evolutivo una de las primeras cosas que se modelaron fue el tema de la hormiga ahora eh, volviendo al, al artículo al artículo en particular eh, otra de las cosas que ellos seleccionaron fue estas propiedades emergentes. Entonces, por ejemplo, que fueran capaces de organizarse uh -huh. y agrupar objetos que estaban sueltos. ¿Ya? Entonces, eh, entonces eso trae un poco la cosa como seductora, así como que hoy hay una cierta conciencia para organizar y acumular unos, una cierta cantidad de, de objetos en el centro del, de la plaquita donde tenían que moverse. Pero no es así, es simplemente que. Ellos seleccionaron aquella forma que presentaba movilidad y que producto de que esas propiedades individuales generaron como resultado el que se acumularan objetos al centro del campo. Estamos conversando, ustedes escuchan a Carlos Rosas, es neurocientífico académico del Departamento de Biología de la Usach. Dos cosas que me llamaron la atención, Carlos, haciendo bueno, eh, hipótesis todavía porque no conocemos muchos detalles, pero eh, los los usos de esta de una cuestión de estas características que podríamos decir que vida artificial y a mí lo que me llamó la atención lo que comentábamos acá ayer que esto lo financió el Departamento de Defensa la investigación preliminar bueno, a nosotros eso dice el artículo al menos bueno, a nosotros que somos de la ciencia eso nos, nos llama la atención aquí eh, Chile es un país pequeño mm. y existe una sola eh, hablando de la ciencia básica otra cosa es la ciencia aplicada, pero la ciencia básica, que es la, la ciencia que hacemos eh, una gran mayoría de científicos aquí en Chile, hay una sola uh, fuente de financiamiento que es CONICYT, que ahora mm. mutó, digamos, y se transformó en la ANID, una nueva agencia. Y, pero en, en otros países, como Estados Unidos, existen múltiples agencias que financian la ciencia, eh, no existen restricciones en términos de tener uno o dos proyectos al mismo tiempo y, y, y, y la, el, el área como del Ministerio de Defensa norteamericano ha financiado proyectos desde muy antiguos. O sea, basta recordar que los primeros trabajos de neurociencia, en una época que no se llamaba neurociencia, el, de Humberto Maturana, por ejemplo, que hizo en Estados Unidos, lo financió el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que era una, un estudio acerca de la visión. O sea, es algo totalmente común, dice. Y... Son otra fuente de financiamiento, y claro, uno, uno puede pensar que hay un cierto sesgo de aplicabilidad militar posible, y bueno, sí, pero si hay algo que tienen claro en las instituciones... Eh, de todo tipo en Estados Unidos porque tienen buenos eh, asesores científicos es que de las 100 ideas que van a financiar Tal vez una o la mitad de una va a tener alguna aplicación. Es que, Carlos, lo que he perdónalo, pero claro, hay algunas cintas, sobre todo del cine, de ciencia ficción, que plantean esta hipótesis de esta vida artificial, de estos microorganismos que se comen cosas utilizados como armas de destrucción masiva. Hay muchas películas, así entonces uno puede hacer hipotéticamente la relación. Bueno, la paranoia humana no tiene <risa> fin. Yo soy más bien positivo respecto a la área en que me desempeño, que es la ciencia. Otra vez, estamos conversando con Carlos Rosa, académicos del Departamento de Biología de la USACH a raíz de lo que hemos conocido como los biobots, aunque tú le pones otro nombre. Una de las cosas que ellos hablan, que los científicos hablan, es que por ejemplo esto a futuro se podrían usar, incluso se cita en el, en el artículo del País, como que estos biobots se podrían liberar en el océano, por ejemplo como grandes enjambres y podrían eh, reunir microplásticos, como para limpiar eh, zonas extensas, eh, porque dice también que son eh, biodegradables, ¿podrían ser utilizados de esa manera? Eh, mira, una cosa que me llamó mucho la atención, que bueno, ustedes como periodistas saben que cuando uno quiere ver la, eh, el, la información original tiene que ir a la fuente. Entonces yo fui a la fuente, que es la publicación que, eh, eh, que fue el día lunes 13, ...en el acta de la Academia Norteamericana de Ciencias... ...y a mí me llamó mucho la atención eh, que ahora la mayoría de los artículos científicos... ...traen como un resumen súper corto, de uh -huh. menos de 50 palabras... Eh, ...me llamó mucho la atención del resumen que pone el editor de la revista de este artículo... ...y algo que yo no hubiese esperado hace, no sé, 10 años atrás... ...porque precisamente lo que recalca el editor de este artículo... Eh, lo que tú acabas de decir, de los potenciales usos para el medio ambiente, de, de que esta tecnología no genera desecho es reciclable. Entonces, eh, es tal a nivel de la comunidad científica la preocupación por el medio ambiente, que inclusive es esto ya está eh, puesto como, como punto de atención en áreas que uno no pensaría. O sea, eh, yo hubiese destacado como... Soy un biólogo un poco más cuadrado, hubiese destacado este este matrimonio entre la computación y la biología. En cambio, el editor de la revista destaca estos otro, este otro aspecto. Quiere decir que el tema del medio ambiente es, es un tema de gran preocupación mundial, claro, claro. tanto así como que permea a otras áreas de la ciencia. Otra de las cosas que también se mencionan acá es que tiene que ver con que eh, son una eh, tercera eh, clase de materia animada, dice un, eh, un especialista, dice no son robots ni son organismos, obligarán a los biólogos y a los filósofos a repensar nuestras definiciones de la vida y lo que es una máquina. ¿Podrán tener los mismos derechos que las personas y los animales? ¿Evolucionados, por ejemplo, naturalmente? ¡Guau! Eh, wow, eso es... ya. <risa> voy a salir de la ciencia por sí, un rato, una filosofía. ¿ya? Uh, una cosa que me llamó también eh, en, un, en un, un comentario que sale del, de un, del autor principal, digamos, es que, es que es precisamente eso, que dice que estamos frente eh, no a robots, eh, no a máquinas, sino que estamos frente a un nuevo tipo de eh, artefacto, le llama él, le dice artefacto, que es un organismo viviente eh, como diseñado. Bueno, yo tengo mis profundas críticas respecto al entusiasta comentario del científico, eh, y, y yo lo entiendo, porque uno se entusiasma con lo que hace, eh, porque su afirmación encierra sí una cosa, eh, fundamental que uno sa eh, sabe perfectamente lo que es un ser vivo. De tal manera que uno genera otra versión de un ser vivo y está hablando de lo mismo. Y en realidad eso no es así. No existe un consenso a nivel científico de qué es lo que es un ser vivo, primero que nada. O sea, sabemos las propiedades de un ser vivo. O sea, eh, si, eh, si en este minuto salimos a la calle y vemos un perrito en la calle y hay una piedra, Ustedes sin ningún tipo de conocimiento científico me pueden afirmar y yo les voy a creer De que la piedra no es un ser vivo Es porque uno ha aprendido que hay ciertas propiedades que son de los seres vivos Entonces, ahora volviendo al, al caso del artículo Es súper tentador ver en el artículo eh, pensar que hay propiedades de los seres vivos Que lo, uno lo calificaría como ser vivo Pero la única propiedad que vemos ahí que nos hace pensar que es ser vivo es que se mueven o que se pueden autoensamblar. Se auto, se auto como que se explotan y después se vuelven a armar de nuevo, que es lo que uno ve en las imágenes. Claro, en como realidad, se destruyen el, y se el arman. experimento que hicieron fue muy, eh, mucho <risa> más rústico que eso, <risa> que fue y le, le cortaron con la tijera. Ya, y, y se vuelven a armar. Y, y se armar. vuelven a armar, pero no se generaron nuevas células. Pero yo lo vi, se armó. Sí, se armó, se reensambló, pero por ejemplo, un virus que no... No es considerado un ser vivo. Hace lo mismo. Tú lo, tú lo mueles y se, se arma de nuevo. Entonces, es una propiedad de las macromoléculas que lo constituyen. No es una propiedad de un ser vivo. Entonces, la discusión de qué es lo que es uh -huh. un ser vivo no es una discusión totalmente abierta. Eh, hace años, Humberto Maturana y Francisco Varela abordaron esa problemática en un libro que se llama De máquinas de seres vivo. Hicieron una propuesta eh, teórica al respecto, pero una propuesta que no se ha tampoco. Pero sí, lo que sí podemos decir es que un ser vivo tiene que reunir ciertas características, y movimiento, yo no diría que precisamente es la gran característica, porque las plantas, por ejemplo, no se mueven, y soy, sabemos que son seres vivos, o si lo ves de otro punto de vista, se mueven, pero muy lento. <risa> <risa> muchas muchas preguntas nos quedaron. Carlos Rosa, académico del Departamento de Biología de la USACH, muchas gracias por estar con nosotros hablando de los biobots. ¿Cuál es el nombre que... dice? Cenobots Ceno -bot Ceno Que, que me, es por Cenopus por, ¿Por la ranita? Exactamente. Sí. Gracias Carlos, muy amable. Muchas gracias, gracias, por, gracias por la invitación. Buenas. Bien, 7 de la mañana con 54 minutos vamos a escuchar a estos seres vivos.